Bueno, estamos con Alejandro Bernardo Díaz, que es uno de los impulsores del movimiento No Code en, en España, prácticamente, con, con muchas de las cosas que hace, y fundador, entre otras cosas, de No Code Hackers. ¿Verdad, Alex? Uh -huh. Verdad, verdad. Hace, oye, hace muy poquito, hace dos mesecitos. Oye, muchas gracias por estar aquí. Y, y, y cuéntanos un poquito más sobre, sobre ti sobre No Code Hackers. Uh -huh. Mira, pues yo soy yo soy ingeniero mecánico. ¿Vale? Estudié Ingeniería Mecánica aquí en Vigo Y tuve la suerte o la oportunidad de meterme en un programa de innovación Dentro, de, dentro del banco, dentro de la banca Y ya me quedé ahí y descubrí un mundo nuevo Que, que me, me encanta y que a la vez está muy relacionado con el diseño de producto ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención del diseño de producto Es que en algún momento tenías que trasladarlos a la realidad vale, A poder crear algo que la gente pudiera probar y para eso todo el mundo te decía, tienes que saber código. ¿Qué pasa? Que a mí el código no es lo que mejor se me da en la vida, ¿vale? Intenté aprenderlo, en la carrera de hecho nos dieron eh, Visual Basic, ¿vale? Era lo que teníamos que estudiar, se me daba fatal. Y luego tuve otro intento con, este, con un bootcamp de Free Code Camp, que aprendí pues, los básicos de HTML y CSS, pero me parecía que no era suficientemente rápido, suficientemente ágil como para desenvolverme, que iba a tener que meter muchísimas horas para llegar a aprender a un nivel que me permitiera hacer lo que tenía en mi cabeza y que al final faltaba como una especie de salto a la hora de, de poder crear cosas de manera sencilla, sin tener que estarme una semana para crear una landing page. Y entonces... No, y, no, Y de ahí es un poquito de donde nace No Code Hackers, ¿no? De, de ir descubriendo esas pequeñas herramientas que, que, que ya he utilizaba en mi día a día para, para las cosas que hago yo en mi vida y de descubrir que hay mucha gente que tiene esas ganas de aprender y que tienen la, mis, la misma necesidad y el mismo problema de yo de querer transmitir ideas que quizá porque piensen que no son capaces o no van a ser capaces de hacerlo por no saber programar. Pues, pues yo creo que, que hay un montón de herramientas ya como para poder dar esos primeros pasos y lanzarse al mundo de, de sacar las ideas de la cabeza y convertirlas en realidad. Eh, mola, o sea, hay como un empoderamiento, ¿no?, con, con todo este tipo de herramientas. Totalmente. Yo al final creo que es un poquito como una democratización, ¿no? Al final muchísima más gente se ve con ese, ese empoderada a, a crear las cosas que tenían en su cabeza y que no hacían quizá por miedo, quizá por desconocimiento, quizá por decir que yo es que no valgo para esto. vale pues nada, y mo mola saber que estas cosas... Oye, ¿y en, y en la banca utilizáis este tipo de, de soluciones? O, ¿O simplemente las usas en otros ámbitos de, de tu vida? No, esto es simplemente en, en mi vida en general. no Yo eh, la primera vez que tuve contacto con el table fue en 2017, 2017-2018 con un proyectito aquí en Galicia y desde que ya me enamoré y lo utilizo para toda mi vida personal. Mola. Oye, pues cuéntanos, ¿qué es AirTable? Porque habrá gente... Yo, yo lo cacharreo nivel tonto, o sea, sé hacer lo mínimo y me hago una idea, pero tiene una potencia a la leche, pero supongo que habrá mucha gente que nos escuche que, que no lo tenga claro. ¿Cómo definirías AirTable? Me costó mucho llegar a una definición de AirTable que fuera fácil de explicar todo el potencial que tiene, ¿no? Pero al final yo creo que es una mezcla entre un Excel una base de datos y luego un poquito de magia que hace que te puedas hacer un montón de cosas súper potentes. ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de, de describir porque no es solo una hoja de, de, de Excel en la que puedes hacer tus fórmulas y calcular cosas, no es una base de datos en la que puedes almacenar, sino que te permite hacer un montón de cosas más que, que no son obvias a primera sí. vista. Mola. ¿Y, ¿Y qué tipo de cosas son? Cuéntanos, yo sé, dos tres ejemplos que has hecho con, con Erteo para, para conseguir visualizarlo. Uh -huh. Pues mira, por ejemplo, una de las cosas que, que más me llama la atención es que tú puedes crear formularios para que la gente introduzca eh, información dentro de tu base de datos. Uh -huh. Entonces, de esta manera tienes una manera rápida y sencilla de darle a la gente maneras de comunicarse contigo, que tú puedas ver esa información y reaccionar sobre ellas. Por ejemplo, para hacer un momento de seguimiento de proyectos en la que los usuarios te estén dando el feedback constante de cómo están y tú puedas evaluarlo y responderle en base a lo que te van dando. Yo creo que es una herramienta súper potente y que te permite crear cosas eh, realmente útiles y fáciles para alguien como yo que no tiene ni idea de cómo se programaría eso. Otro ejemplo podría ser un CRM. Uh -huh que muchas veces nos tenemos que tirar a soluciones que igual son demasiado complejas, demasiado caras para pequeñas necesidades y para montarse un CRM personal para, oye, estos son mis contactos, tengo que hablar con esta persona, tengo que mandarle, o para pequeños negocios puede ser una herramienta bestial, porque te permite hacer todo lo que cualquier CRM te permitiría y encima te lo montas tú, entonces lo puedes hacer a tu medida y a tu manera. Mola. Y, y luego sobre un AirTable puedes automatizar, o sea, además de almacenar información como nos estás diciendo, de crear esas vistas y más, puedes automatizar cosas, que pasen flujos eh, o, o eso tienes que hacer con alguna herramienta externa. Hmm. AirTable de manera nativa sí que es cierto que ahora están expandiendo sus funcionalidades con los bloques y encima están dando la posibilidad de utilizar JavaScript, uh -huh. pero eso ya nos metemos en el código y claro. en esa parte yo no tengo tanta expertise, ¿no? Pero gracias a herramientas como Zapier o como Integromat las posibilidades sí que ya se, se, se expanden muchísimo porque puedes desencadenar eh, con distintas acciones dentro del Airtable prácticamente lo que quieras. Puedes hacer, por ejemplo, que cuando te llegue ese formulario te mandes un mensaje a ti mismo diciéndote, oye, tienes que responderle a esta persona o desencadenar automatizaciones realmente complejas a partir de cosas como hacer un clic o cambiar el estado de, de una tarjeta dentro de Airtable. Al final es como el, como el back de una aplicación, entonces, ¿no? Es decir, tío, guardo la información que guardaría en mi, en mi backend y, y luego uh -huh. los procesos, la inteligencia que le quiera meter, se lo puedo meter con esos procesos. Mm, exactamente. De hecho, otra de las utilidades que, que es típico utilizarlo de, de backend de una aplicación, como podría ser un, un WordPress, o mezclarlo con Webflow, que es, claro. que es ya, que ya clave, y utilizarlo como backend de, de un Webflow, en el que muestres la información que quieras. A tus usuarios. Mola, pues entramos en Webflow. Eh, ¿Qué es Webflow? ¿Cómo lo definirías? ¿Y, y en qué se diferencia un WordPress? ¿no? Porque yo creo que es, es algo que cuando no se conoce puede, puede entrar a cierta. no saber muy bien diferenciarlos. Hmm. Pues Webflow es una herramienta de diseño visual de páginas web. ¿vale? Y no es un constructor visual en el estilo que tú puedes arrastrar y posicionar los elementos donde quieras y que se ordenen por magia, sino que realmente tienes que te da la posibilidad de desarrollar páginas web de un aspecto visual. Es decir, lo mismo prácticamente lo mismo que harías con el código, vale, con lo poco que sé yo de mis conocimientos básicos de HTML y CSS, esas propiedades que tienes que meter a mano, simplemente pulsando botones, puedes añadírselas y hacer que la página tenga su estructura y que funcione de una manera natural. Pero es muy importante entender que Webflow, está más pensado desde el mundo del código que desde el diseño, uh -huh. ¿vale? Es decir, que tienes que tener ciertos conocimientos, tiene una curva de aprendizaje quizá un poquito elevada y eso es lo que echa para atrás a mucha gente, pero una vez que le coges el truquillo y aprendes las, las cuatro maneras diferentes que tiene de desarrollarse dentro de Webflow, puedes hacer lo que quieras, que esa es precisamente la diferencia con, con Wordpress, ¿no? Yo muchas veces, a la hora de crear una página web, algo rápido y sencillito, tiraba por un WordPress y quizá un plugin como Elementor o como Divi o como alguno de este estilo, ¿no? Y siempre me pasaba que llegaba un punto en el que quería darle un toque más de personalización o salirme de los módulos básicos que, que traía y me veía muy limitado. Esto en, en Webflow se acaba. Eh, en Webflow el límite prácticamente te lo pones tú. Oye, mol, mola. Entonces, ahí tienes una conexión AirTable, o sea, workflow para el front, AirTable para el back. Eh, uh -huh. Mira, el, el otro día escuch, leía a alguien de Webflow juraría decir que tenían tanta petición de, de academias o de universidades pidiéndoles formación de Webflow que no daban abasto. ¿Por qué crees tú que hay como esta, tanta demanda de, de este tipo de herramientas? Uh -huh. Porque lo que te decía de, de quitarse límites y de reducir barreras, ¿no? Eh, al final en Webflow, aparte de que su formación es excelente, o sea, se han currado una, una universidad que realmente merece la pena ver ya solo por el estilo formativo que tienen, eh, realmente te reduce las barreras de dificultad de construir una web, ¿vale? Hay mucha gente que quizá no esté buscando algo súper básico, sino que ya quieran algo un poquito con más profesionalidad, un poquito más de profundidad, y Webflow les permite hacer lo que quieren de manera eh, sencilla, entre comillas, y, y una vez que le pilles el truco ya puedes crear cosas eh, súper complejas, que precisamente esa parte de las posibilidades que te ofrece el no limitarte y el que seas tú, tu único límite, yo creo que es algo muy atractivo para la gente. ¿no? Hombre, y tanto, mola mucho. Eh... ¿Qué, ¿Qué otras herramientas usas tú además de WordFollow, Airtable, nos ha dicho también Zapier, Integromat? ¿Hay alguna otra serie de herramientas que tengas en tu stack que te molen? Hmm, mira, por supuesto, eh, Notion. Eh, llevo utilizando Notion desde principios de este año, desde que vi a la gente de bueno, de Mendes Altar en, con, sí. su, con su Whitebook, que yo creo que nos han metido a, a mí y a un montón de gente más sí. en Notion, ¿no? Eh, utilizo Notion y luego estoy intentando meterme en el mundo de las apps con, con Bubble, con Adalo y con Glide que, que te permiten crear apps y, y aunque no es mi, mi campo que más domine, yo creo que tiene muchísimo potencial y que para ciertas personas que quieran desarrollar aplicaciones puede ser eh, una gran revolución. Jope. Mola esto que hasta puedes hacerte apps a día de hoy a golpe de, de clic y no lo hubiera dicho hace un tiempo. <risa> Ya, ya para acabar, eh, quien quiera formarse más sobre el workflow y Airtable, a, ¿a dónde puede ir? Porque me consta que tienes ahí formación muy buena. Hmm. Sí, eh, precisamente, No Code Hackers nace para, para intentar eh, llevar el conocimiento de Workflow y de Airtable de estas herramientas a la mayor cantidad de gente posible. ¿vale? Busco explicar los conceptos de casos, con pas casos prácticos que permitan a la gente que ya desde el primer minuto vean cuál es el potencial que tienen estas herramientas y que lo apliquen en sus procesos y en su, en su vida diaria. Entonces busco hacer formaciones y aparte que es curioso que son basadas en texto, que estamos muy habituados a recibir formaciones en vídeo y luego cuando queremos volver a esa formación tenemos que estar rebuscando por el vídeo. En este caso son textos en la mayoría, aunque ahora estoy introduciendo el vídeo dentro de, del formato para explicar cosas quizá un poquito más complejas. Y, y creo que que mi objetivo es conseguir que mucha gente descubra estas herramientas. Si lo pueden hacer a través de no code hackers, pues mejor. Pero que realmente lo que mi objetivo es que haya más comunidad, que descubran este tipo de cosas y que creen soluciones o que tengan ideas que inspiren a crear proyectos. Mola. Oye, Alex, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Muchas gracias también por la aporta a la comunidad que haces con No Code Hackers, porque este tipo de iniciativa, lo que has dicho tú, al final ayudas a gente a que descubra que pueda hacer más cosas de lo que se hubieran imaginado. Y eso es súper potente y mola muchísimo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Corti. <ríe> Un abrazo. Abrazo.